Que me digas que aprendiste el día de hoy. Primero que todo, ¿desde dónde estamos transmitiendo hoy? Desde Canadá. Pues bueno, tú estás en Colombia y yo estoy en Canadá. ¿Y en qué parte de Canadá estás tú? Quebec. ¿Estás en Quebec? Quebec en, la en la provincia de Quebec, ciudad de Quebec. la provincia okay. en el. Okay, ¿y qué aprendiste el día de hoy, preciosa? Eh, hoy aprendí... Eh, bueno, el primero, entender qué significa... Entender bueno, el, el, que el, el, el propósito fue lo primero que vimos. Sí. Entender qué significa aprender, el enemigo el de los sueños, nivel de entendimiento. Eh, a mí me hace una tarea que es... Pues también vimos, me dejaste la tarea de escribir los primeros propósitos y aprenderme la, el anticerdo. Sí, pero bueno, un segundo, un segundo, vamos por partes. ¿Qué es emprender? ¿Qué es emprender? Emprender es como vender, hacer algo cumplir algo, sí, la verdad es de las ¿sí? Sacar los sueños adelante. Sí, como que tenía dos sueños, la realidad se crea dos sueños. Exacto, y, y, y para poder emprender hay que entender una idea que es que la realidad se crea desde el mundo de las ideas y luego desde el mundo de lo concreto. ¿Listo? Bien. ¿Cuáles son los sí. dos enemigos de los sueños? La toruna del sueño y el ser Ok, ¿y qué es un ladrón de sueños? Las personas que no pudieran cumplir sus sueños y creen que no lo hacen, te dicen, no, eso no es, eso es muy posible, no no lo va a lograr, porque okay. no cumplen sus sueños. Excelente. Y el cerdo, y el cerdito, el que te dice, no, no lo hagas, ven quedas aquí, no, qué pereza. Por la bueno, parte de ti que es negativa. Exacto, tus conversaciones limitantes. ¿Y cómo combatimos al ladrón de sueños y al cerdo? Diciendo, te callas porque lo que viene de ti no lo necesito. Lo que necesito ya me viene de una naturaleza infinitamente más próspera y poderosa que tú. Excelente, muy bien. Y por último, ¿cuáles son los siete niveles de emprendimiento? los El primero es el emprendimiento individual que es su propia creación o de sí mismo. El segundo es el emprendimiento familiar, un proyecto con la familia. Sí. El tercero es el emprendimiento comunitario de la, algo como la comunidad, lo que estamos hablando del tapabocas. Sí. El, el emprendimiento comercial. Sí. La comida que se va a vender cualquier cosa. Sí. El emprendimiento comercial es ser un líder. Excelente. El redes de mercadeo. Sí. También. Como, y es ¿Sí? emprendimiento de cero, que es como cuál? como hacer algo tú mismo, realmente como lo que dice, al comenzar tus cites de cero, no y es la excelente, desde excelente, muy inteligente, muy inteligente, me encanta tener estudiantes de como tú, que sean de afuera, que sean emprendedores, que tengan muchas ideas innovadoras y yo creo que nos veremos dentro de ocho días. ¿Listo? Y recuerda, cuando yo diga el futuro es, tú dices libertario, ¿bueno? Uh -huh. Cuando yo diga el futuro es, tú dices libertario, ¿listo? Libertario. Listo, entonces, nos vemos de ocho días y recuerda, el futuro es... Libertario. Eso, cuídate mucho, chao.